¿Sabías que sonreír te sienta bien? Que incluso cuando fingimos una sonrisa nuestro cerebro se cree que nos sentimos bien y ayuda a liberar una serie de sustancias químicas que nos hacen sentir mejor. Incluso al sonreír forzamos una serie de músculos en la cara, forzada o no forzada la sonrisa mejora nuestra salud, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar. Hoy en Para Todos lados vamos a ver seis beneficios de sonreír. El primero, como comentábamos, sonreír mejora nuestro estado de ánimo. Existen una serie de neurotransmisores como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, que cuando uno sonríe se liberan. El cerebro que ocurre, que interpreta ese movimiento de la sonrisa, la sientas de manera real o no, interpreta ese movimiento como un estado de felicidad. Y eso hace que nos metamos en un bucle en el que el cerebro... Se cree que estás bien y genera neurotransmisores que también te ayudan a estar bien. Sonreír también reduce el estrés hay una respuesta incompatible con la ansiedad y esa es la risa al igual que la respuesta de relajación el hecho de sonreír y de reír hace que se relaje nuestra musculatura y que nuestro cerebro interprete que si tú estás a gusto que si te lo estás pasando bien seguramente ahí fuera hay pocas amenazas que puedan ponerte en peligro por lo que no necesitamos la respuesta de ansiedad 3 sonreír nos hace más atractivos si tú entras en un grupo eh, imagínate que te has apuntado a un taller, a un curso el fin de semana y no conoces a nadie, ¿a qué personas te acercas? ¿A las personas que tienen la cara seria o a las que están sonrientes? Nos parecen más atractivas las personas que sonríen porque nos parecen sencillamente amigables. Sonreír también ayuda a que confíen más en nosotros. Una serie de investigaciones demostraron que solemos acercarnos y confiar más en las personas que sonríen. Entendemos la sonrisa como una muestra de honestidad, como una apertura hacia los demás, como personas que se sienten relajadas y serenas y que tienen poco que esconder. Así que normalmente solemos confiar más en personas que sonríen que en personas que están serias. Y al revés, las personas con una cara seria suele, en general, generarnos una especie de rechazo. Sonreír incluso mejora nuestra salud. Alguna investigación ha demostrado que las personas que muestran más sonrisas, que se toman la vida con más humor y que ríen más, ...pueden ser más longevos con una diferencia de 4 o 5 años... ...y en general la sonrisa mejora nuestro sistema inmune... ...esa sensación de estar a gusto contigo, con la vida y con los demás... ...hace que nuestro sistema inmune se sienta fortalecido... ...y el sistema inmunológico es aquello que nos defiende... ...de cualquier ataque que pueda afectar a nuestra salud... ...y el punto número 6... ...sonreír facilita las relaciones sociales... Cuando una persona sonríe, de alguna manera te está mostrando esa cercanía para que puedas relacionarte con esa persona. Es más fácil relacionarnos con personas que parecen amigables o es más sencillo acercarnos a personas que en un principio no nos ponen una barrera con su comunicación no verbal. Así que recuerda que sonreír nos facilita eh, las relaciones sociales, mejora nuestra salud y también mejora nuestro bienestar emocional. Y aquí tenéis los seis consejos para recordar lo saludable que es sonreír.